Este mono es Anpanman Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vlog Voy a hacer la típica cosa en plan youtuber básica Que es abriendo chuches japoneses Porque me llegó esta caja que es de Tokyo Treats Que es una compañía que vende estas cajas llena de chuches japonesas Que yo no sé qué hay adentro, pero supongo que debe ser algo muy rico Y estoy con dos personas que me acompañan Por acá tenemos a... Fran Y por acá tenemos a... Maka. Y como buenos gordos que somos, nos vamos a comer toda esta caja y vamos a engordar mucho Pero no importa, porque para eso estamos acá, para comer Como los youtubers así abren la caja y hacen así, se sorprende, nosotros también tenemos que sorprendernos, ¿ya? Oye, la caja viene así, toda chora, viene tu nombre, así como con esto y viene todo adentro, así que no sé, pues ahora abramos Bueno, ahí viene el logo de la compañía para que lo vean y se metan Les voy a dejar acá abajo el link para que se metan y puedan comprarla directamente, ¿ya? Wow, qué lindo Mira. ¡Oh, Batman. Batman! Entonces, desde aquí, desde mi universidad, vamos a partir este video. Y nada aquí más. Viene con un folleto. ¿Ya por cuál partimos? A ver, Por a... el más rosado o vos? El más rosado. Sácalo. Ahí viene. Marshmallow. ¿Son como de sakura o no? Sí, sí, ternura lo voy a mostrar ahí. Voy a probar estos más ¿Me ha gordo y te hablaba de gordo Muy lindo. Mm. la plan es nuestra amiga más japonesa acá así que ¿Cómo se dice ¿cómo se dice rico en, en japonés hoy es Oishikata está Oishikata. Oishikata. Oishikata. Oishikata. Oishikata. Oishikata. Oishikata. Oishikata. Oishikata. Vamos a ir con otro es por favor Obvio Oh. Uh, para los que estén viendo, este mono es Pan Si se fijan en el nuevo disco de BTS, viene con una canción que se llama Pan Man y hablan I'm A My New Generation Anpanman, A My New Superhero Unpan Él es Pan es una caricatura japonesa. Entonces lo que vamos a hacer con la máquina Fran ahora es comerle la galleta a Unpun Man. Unpun Man. Vamos a comer todo lo que se llama galleta, así que ahí vamos a um, abrir Pan Man, permiso, para las tijeritas aquí. Ah, no. Abre fácil. Tenía un abre fácil. Tenía un abre fácil la cosa. Ahí sí, ahí está en Man y por favor coman una galletita. Yo ya me aguanto un poquito. Parecen Oh. Mira, parecen como unos nuggets. Como de Son tres. Suena Ahora vamos a elegir otro snack. Y el snack que yo voy a elegir esta vez va a ser. Y miren lo que tengo acá. Oh, Esto es una Coca-Cola, pero es de Peach. Es Peach para que Ahora no... no. Yo sabía, pero era como para hacerlo más Este como para el YouTube, así como que ¿Cómo queda esto con pisco? No sé. ¿No le gusta la pisco? Vamos a dejarlo. Eh, sí. todo. <risa> oh, ¡Qué tal? Que es muy rica. ¿Eh? Es muy rica. ¿Ya sabe cómo dónde vale, no? Sabes que Coca-Cola es como que de Coca-Cola pasa a... A Peach. A Peach, sí. O sea, a, a Durano, a Durano. Sí. Pero no es parecido a nada que haya probado antes. No. ¿Tú sí? No. Solo pienso, solamente pienso en la pizcola, de cómo se con eso, de verdad. Es real. Sí, con un hielitos. Sí. No, no, no, no. sí. un sabor como a como a unos dulces como hace muchos años, sí. esos chiquititos sí, sí, sí, ¿no? que eran como cuadrados rectángulos sí, ¿qué antigua esta gente ahora <risas> le vamos a decir a Fran que elija otro bocadillo ya ah, pero mira, me, me encanta que nos, nos pueda leer ya con leche algo sí. con leche sí. ¿Qué son estos granos? Hacen como los porotos de esos de... Del padding ¿no? Sí, eh, por otro rojo. Por otro rojo eso. Red Bins. Red beans. Sí. Sí. Ya. Tiene forma de estrellita. Sí. Ya, a la cuenta de tres los vamos a comer Allá. y vamos a decir lo primero que se nos venga a la mente cuando los comamos, ¿ya? Ya. ¿Ya? Así que nos recuerde. Uh, no tres. <risa> <risa> El lado sabori de paradero 14 de cuña maquena. <risa> Por frambuesa. El choclo que venden, que venden en el Cupolla Choclo El choclo con el queso, con la salsa un poco dulce que venden en el Cupolla No sé qué me recuerda Escucha. es muy coreano, eso es lo que dije, pero no me recuerda nada, chileno no Chigo mucachi, higo, chein, cachiso <risa> ¿Listo? <risa> Hasta ahora el que más me ha gustado <risa> <risa> ¿Cómo de me Es de gordo Es de gordo como gato-late sí. Que no ¿Qué era gato-late Macasan. Este. Mira, y escogen los puros grandes. Obvio. No, pero ay, esto hay mochi. que, hay que prepararlo. prepararlo. ¡No! Esto qué se bonito. prepara. Esto hay que prepararlo, pero es que es muy difícil hacerlo. Sigue sí, los puede. dibujos. Sí, hay que seguir <risa> los dibujos. <risa> sí. Ah, ya, pero si no hay nada de otro mundo, pues mira. Sí. ¡Oh! ¡Ay, qué rico! O sea, ay, se va a ay, sí. Sí. Lo armamos nomás. Está acuático. Está ahí agua ¿No tenía agua? No, es... casada. Eh, eh, lo único que sé es que es muy de gordo comerse lo que sobra de los sobres de, Kev, de lo que me qué, todo lo permiso? Si le echamos... Coca-Cola Coca -Cola? Oye, pero si nosotros tenemos que hacer las cosas... Con lo que tenemos La maca que es pa la más pachamamica, no anda, no con, anda agua. con agua Oye, justo ahora se pusieron a hablar con el micrófono, no, pero esta gente... Día, uh, mira Adicto a la Coca-Cola, echándole Coca-Cola a todo, a la cocina, al topo al topo aquí. Lo <risa> <No>. mojamos <risa> en Coca-Cola. Sí. Esto me recuerda mucho al valiente como dicen ustedes cuando cocinaba con Coca-Cola al frente de todo un país, o sea, Chile. Tradicional. ¿Cómo se hace? Muy rico. No, perfecto. No, esto es como harina que mm. estás. la sandía ahora. Okay. Sí. Vamos a abrir este de panda. ¿De qué? Es? ¿De algo? Como manzana. No. Manzana. Mm. Pero claro. mucho solo de manzana y mucho solo de manzana. Como centella de manzana. Como mm. eh. sí. melona. Sí. Como mm. melona, sí. Como un deja melona. Ahora vamos a abrir este. De nuevo. Es otro de Ampalman. I'm a new generation. ¡Amaños, superhero! <risa> mira, mira, aquí de nosotros hay muchos coreanos que lo están mirando entre estos weones que están haciendo, hablándole una cama. Wea, yo tampoco sé lo que estamos haciendo. ¿Cómo está que, que está? Estudiante, ¿verdad? Sí, weón. Esto lo vendían en Chile de esa, esa marca como bien flight de la fruna. Como el, ¿cómo se llama ese pelo? Hip hop. Hip mm. hop, pero marca muy, muy. Sí, muy muy muy padre! <risa> <risa> sí. Pero es como de arroz. Sí. sí Son como esas galletas de arroz y chica eh. Ahora ya para ir terminando Esto es muy japonés, en realidad Creo que son de Saki Japón se caracteriza porque vende muchos kits de diferentes tipos Hay de Sakura, de Te Verde, de Matcha, de Blah Ahí Viene ahí lo vamos a partir en dos como buen Amén. caballero que soy me voy a comer los dos. <risa> uh. ¿Es lo sake? Mm. Como fuerte. Para curarte. ¡Uy, sí, se huele! Sí, tiene mucho olor. Pues a, a caballero. A caballero. Salud. A, a caballero japonés. Salud. Ahora vamos a terminar con este, que es como un doraemon, ¿no? Parecido, pero no es Doraemon No, no es Doraemon, pero se me hace que es como de los creadores de Doraemon Ay, es como muy fuerte sabor, Pero es rico, muy rico pucha viene hecho Ahora, por favor, prueben esto ¿Me pueden bajar la música, por favor? Está muy fuerte mm. Doritos no. Uy, qué rico! Se me mezcló con el sabor del Me fue la vez Para cerrar este video Porque ya lo hemos comido todos acá caja, entonces. Y todavía tenemos más que vamos a seguir comiendo, por supuesto Tenemos esto que dice Anguanchun Dice... Poteco Lo mismo, eso, Anguanchun, Poteco, lo mismo papas ¿De papa, Sí, potato. Ah, pote Potetoring. Oh, potetoring. Ringo Son naros de papá. De papa, de, de papa. Wow. Wow. Potato, Ringo, potato, ringo. Uh. El primero que se le abre y come dice que sabe, gana Un, 2, 3 ¿Por qué ya la vaca ya está comiendo? Papacita <risa> <risa> Papacita ¿Haces? <risa> mm -mm. No Sí no, <risa> ¡No! ¡No, no son de las sales! Vendían antes una ramita chiquitita que era muy chiquitita y tiene mucho sabor a esa wea? Ah, sí O que son como de marca también muy, muy equi, no? No Una chiquitita Ridicula, yo la comía cuando vivía en Australia Hola. ¡No! Tienen sabor a esas que no son como sales son... que las volvieron a sacar en Chile ¿Snack mix? No, que son como dos mil años más tarde. Ya, sí, sí, sé cuáles son, sí sé cuáles son. Ya, las vamos a dejar aquí en una foto, pero ya todos sabemos cuáles son y eran saladitas y muy ricas Sí, sí. maravillosas Bueno, hemos llegado hasta acá. Le voy a dejar en el link del video este. Eh, el link para que ustedes pueden ir a comprar esta caja con todas estas cosas japonesas para hacer de la japonesa a la mantigua porque nosotros somos la japonesa a la mantigua de todo hasta. entonces ustedes van a ese link y ahí pueden comprar esta caja llena de chuches japoneses que aunque yo algún momento en mi vida dije no pienso nunca hacer un puto challenge de probando chuches japoneses aquí estamos aquí estamos y bueno como siempre Daisky, Aishiteru, Arigatogos arigato ¿hay más? no Ponsinote, no te quiero Y bueno, nos vemos en un próximo capítulo y espero que les haya gustado. Denle un like, suscríbase y deja abajo en los comentarios cuál de todas estas cosas creen ustedes que es la más rica porque para mí este momento es este, así que me voy a ir corriendo a comer menos porque si no, estas gordas de acá me la van a querer comer. Así que, nos vemos, cuídense mucho, muchas gracias, bye bye. bye.